Lleva escuchando voces de los fallecidos que surgen mágicamente de su antigua radio de válvulas desde hace más de 40 años. Voces de seres espirituales, voces extraordinarias que dan mensajes trascendentales y reconfortantes. Voces de fallecidos que establecen contacto con sus familiares, en particular padres y madres venidos de todo el mundo en busca de consuelo, en busca de un mensaje, una prueba de que sus hijos siguen vivos. Un fenómeno extraordinario, sin explicación racional, que tiene lugar en el laboratorio de Bacci en la ciudad de Groseto, en la Toscana italiana. Un fenómeno que ha sido estudiado por multitud de investigadores del mundo académico y científico y que se han rendido ante la evidencia del fenómeno Bacci. Hoy, en Tiempo de Misterio, Marcello, Marcello Bacci. Bacci. Más allá de la vida. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.